A tu casa, trae hard chosen, tu puta vida. casa puto niño rata Sí que valió la pena el soborno Hostia, pero demasiado O sea, lo que te digo Que vaya abuso, tío Seba, ¿sabes? Vaya puto abuso, hermano ¿Qué quedan? ¿Estos dos solos? A ver, bro Me ha quedado claro Que es de mando, bro Hostia ¿Te tú quieres? F por el man, gente. F por el man, man. Se ha quedado parado, maní. Se quedó parado, dijo ahí, bro. ¿te, mere ¿Te merece la pena ganar la partida? No. Nope. Uh... <risa> Sin comentarios ¿Dónde, tío? Detrás del árbol, ¿no? No, no puede ser ello. Bro. Ma madre. Madre mía, tío. O sea, mmm, es que eh, si me llega a matar o algo, esta persona, que, mmm, ¿sabes? Literal, me gusta definirlas como los corredores de la tormenta. Porque es que no hacen otra cosa, que está parado en algún sitio. Como estaba campeando me da algo. A ver, puede que no salga bien, pero lo peor de todo es que voy a tener que entrar en tormenta, tío. Eso no me mola nada. Mirad ese niño de ahí arriba. No puedo interactuar con nada, ¿sabes? Desde... Ah, ¡Lol! Mirad cómo hace para. Es, es ridículo, tío. Ah, que está en blanco, bro. Está en blanco cuando yo tengo que entrar, ¿vale? Bueno, esperamos un momento. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Qué coño digo? Pero ya, espero que no me vean, tío. Espero que no me vean Porque es una estrategia única es Única y el nick guardable Dios, Dios, Dios, Dios, Dios Menos mal que he pillado la plataforma, manín eh, bueno, no tengo vida Eso también es cierto, ¿no? Eso es más cierto que qué, tío O sea, ese niño se habrá tirado ya, ¿no? Vale, o sea, nadie por aquí arriba Pero por aquí abajo sí, ¿no? Sabró Qué malo, tío. Malísimo por mi parte. Malísimo por mi parte, tío. O sea, literalmente malísimo, tío. Me lo tiras. Oh. Vale. ¿Y el niño? ¿Eh? Aquí alguien bugueado, ¿no? Sabro. Me estás estafando, ¿no? ¿Dónde está este niño? No puede ser ¿Eh? ¿Y el niño? Chavales Lo estoy escuchando, vale Lo escucho, bro no, ¿Eh? No lo entiendo, bro Vale, un, un hacker, ¿no? Está bien la cosa, bro o sea, un hacker, ¿no? De puta madre, hermano. Un hacker. Menuda siesta, ese chapa, campeón. ¿Cómo ha ido? Un hacker. Dite tú el hacker, hermano. Dite tú el hacker. Chicas, en mi puesta. Estamos en la temporada 5, literalmente. ¿eh? O sea, súper guapa la temporada 5. Tío, estáis viendo el hacker. Estáis viendo el hacker. Te quedaste solo. Ha y yo, hay una persona. Qué malo, tío. Mira arriba, papá. Nada, campeón, chapa. Nada. Súper extraño, tío. Super, no, no, o sea, mira, la, la partida Que me estaba saliendo bien, a ver si está haciendo skybase, no, no, no hay nada, campeón, te lo juro O sea, yo La partida estaba yendo de puta madre, tío, o sea, bueno La había ganado ya Vaya tela, hermano, o sea, ¿esto qué es, tío? O sea, ¿esto qué es? Hasta que te dé la gana, a de que me aburra o algo No entiendo, hermano eh, se está curando en un sitio En plan, se está echando Todas las curas del juego, tío Esto es para reportar Epic Game, os lo prometo, eh Esto es para reportar Epic Game, tío, fuera de coña, hermano Esto es para reportarlo, bro esto es para reportarlo y, y decirle ellos. Esto es mi tiempo. Esta partida es mía, loco. Y, y ya está, me la ha jodido, ¿sabes? Una pues hasta que le dé la gana, ¿sabes? Al juego. Increíble, nana. O sea, increíble. Tío. Pues algún tonto con algún bug que la tormenta y mientras curándose. Sí, sí, sí, es lo que está haciendo, campeón. Chama, te lo prometo. Literal, tío. O sea, vaya tela, tío. Vaya telita, tío. Anda la madre que me parió, hermano. O sea, no puedo, no puedo perder nada de vida, tío. Increíble, bro. Y yo, y yo, que me quedo bugueado. No, no, o sea, es una persona que está ahora mismo, pues eso, haciendo trampas, tío. Está haciendo trampas, bro. Lo que, lo que me parece flipante, flipante del todo, o sea, fuera de coña. Lo que me parece flipante, que esta persona no, ni la banen y, y, y por supuesto en este aspecto yo, no le vayan a hacer nada, tío. Hermano, ¿cuántas curaciones tiene esa persona? ¿De dónde, tío? Nada, voy a bajar, hermano Porque y encima me ha quitado esta vida Mira que soy gilipollas, tío Anda No lo entiendo Eso sí que es un, verdad... e -Ese sí que es un verdadero la literal Es un cacho tonto, tío ¿Pero qué cojones? ¿Pero en serio? ¿Es que, que, ¿Que hay uno? Sí O sea, hay una persona que está bugueada Bugueadísima Mi hermano Álvaro Y lo que está esperando Es que, a, a que yo me salga de la partida Y además que no se ve Literalmente Nadie, tío Nadie Nadie Increí lo voy a subir, lo voy a subir Lo voy a subir Para pa pa que la gente, hermano O sea, voy a ver ahora con vosotros ¿Dónde estaba esa persona, vale? Vamos a ver dónde estaba esa persona, ¿ok? Vamos a verlo, vamos a verlo, ¿ah? ¿O qué? Porque es que no me parece súper indecente, compadre y hermano Vale, lo que tengo que romper es esa puta plataforma Vale, el niño ese está ahí, lol Hostia, ¿qué hace ese? Entonces disparando abajo, tío eh, no, no entendí eso, eh. No entiendo, tío, esa hola. Vale, nada. Esto es lo que yo quería, ¿no? Y yo, esto No sé dónde está el pibe, tío, pero bueno Calice para todos Bro, y el pibe Madre mía Momentito, gente, momento tenso. Alguido Pinche furro, hermano, ¿dónde está? ¿Qué hace, tío? Es niño, lol. ¿Eh? ¿Qué hace, bro? Ah, uh, bro. ¿Qué? O sea, hola, tío O sea, qué cojones Qué cojones le pasa a este pibe Está muerto en tormenta Lo sabéis, ¿no? Qué cojones le pasa a este pibe, bro uh, Let's go All <risa> La madre que me parió Ese tío era random Miser, bro